Eloy y Elías. King is on the track. Eloy y Elias lo money Machine. Tirándote un flow que te rompe todo el beat. Te estilo cual el filo como patachín. Ellos no creyeron fucking wannabe Tu combo no mete presión en el bélico. Ustedes te frontean y estos son pésimos. Con mi pana buscamos el éxito. Y pa' que vos llegues te falta un milésimo. Escucha, cabrón. Muchas personas que no nos creían decían que no, que no. Pero seguimos adelante y ahora estamos mucho mejor. Todo el flow, toda la barra que tiramos, bro. Eso demuestra que lo que hacemos no es por la fama, sino por pasión. Es que con el hoy vamos a continuar. Siempre los a la psicología. real. Tirando un estilo que te va a matar. El hoy, el día, los perder del día. En todos los temas son damos raperos. Yo siempre me paso haciendo en el guero. Cabrón, a lo bray, lo dejo en el celo. Y, y prendido, yo con lo que quiero. Todos estos que se reían de mí cuando no. Valía nada, ni tumbaba el beat. Pero yo ya mejoré, ya la cobro los todos interesados me están pidiendo no fit Voy acelerando, sacando otro flow hablame de money, hablame de show No tengo tiempo pa' ni una de esa No ronque cabrón, you go very slow No banca en un ron, con nikki llenando flow Ganador, siempre con la Nike y novita de Dior Con un piquete superior, dejando pelo Y a todo motor, money, money Andamos bolinero, estamos rolling Siempre joseando con mi team, ando con la Nike Y fa' quiero que me infusione Por Medellín, para mí no son compa. La baby sabelo y la pista la rompe Con ese flow, fe que a mí no me ronca, me quiera Frontier, pero no tienen con que voy camuflado un animal en el bosque La clavo en el ángulo volejo del pote No existe un beat Hay que no me monte Yo brillo solo sin tener un diamante Son todos ficas y se creen mal Yo sí que sueno rompo todos los parlantes Los flow de barrio me dicen elegantes Soy como Jordan Pa' los tiempos de antes Antes Hello y el yellow money Machine Tirando tu flow que te rompe todo el beat Estilo cual filo como espadachín Ellos no creyeron fucky Wan a Tus combo no me presión en el bélico Ustedes frente a mí Estos son pésimos Con to mi pana panas buscamos el éxito Pa' que voy llegue te faltó miles lo y el y a lo money machine tirando un flow que te rompe todo el beat Estilo loco al filo come patachín yo no creyeron, fucking wannabe wanna Tu combo no me te en el bélico, ustedes frontean y te son pésimos Con todos mis pana buscamos el éxito Pa' que vos llegue este falto milésimo